Thank you. De la profesión territorial dos asesinados por el franquismo en el de la interno. Víctimas, hubo muchas más, detidos, detenidos, encarcelados, desterrados, otros, y incendiados en los campos de concentración y también a incerteza de la de sus ciudadanos. Hace los, los víctimas o familiares. 12 y se van más dar o dos asesinatos. Los represaliados o represaliadas por la Federación militar Fascista, de la dictadura franquista con el resultado de la Pertenecientes todos ellos, habilitacido con las comarcas de Ferron, Eure y Ortenal, asesinados en las diferentes formas, suicidamentos, aplicación de la ley de chingas, o los tráficos pasivos de deles crímenes de esa humanidad. En casos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en otros, los consejos de guerra los que prevalecía a indefensión e a práctica de terrorismo de Estado. El número de asesinadas y e asesinados ascende a 984 hombres y mujeres pasados por las armas. 984. El listado abarca el periodo de 1936 a 1976 y fue elaborado por los historiadores José Manuel Suárez Martínez y e Bernardo Mait Vázquez. Ainda que la lista no es definitiva, las investigaciones continúan. Estos hombres y e mujeres que vivieron el terror impuesto por una dictadura atroz y e que sufrieron persecución y e represalias, y que a pesar de un enorme riesgo loitaron y e deron a vida por los valores democráticos con la libertad en contra del fascismo, merecen todos ellos el nuestro reconocimiento El Consejo de Ferrol aprobó de manera reiterada en dos plenos en no año 2017 y 2020 a propuesta de elección de un monumento que recolla los nombres de acronología de los asesinados por los franquistas en el monumento sigue sin fates. Por ello, y ante este deslecio, a comisión promemorial das y dos asesinados por el franquismo, los historiadores, familiares, los asesinados, pacientes sociales, a ciudadanía en serial, exigimos o cumplimiento los acuerdos del Pleno del Concello, e a construcción ya de bandito monumento. Queremos, desde este honrar, honrar a esas víctimas, los con nuestros con ciudadanos que loitaron por la justicia, por la legalidad y por la democracia. A ellos los estoy diciendo. Gracias. Buen ¿Eh? bon a todos y eh? a todas. Eh... aquí en nombre de una organización política, lo que es Nacionalista Galegos, formamos parte de esta comisión, formamos parte de esta comisión objeto de empezar a defender una realidad para construir en el futuro una perspectiva diferente. Yo, fundamentalmente vine aquí a, a cuando menos, a exponer tres ideas. La primera, lo que aconteció aquí todos estos años. No fue una guerra, fue un exterminio. En los tres primeros años asesinaronse en Galicia a 4.699 personas. En los cinco primeros meses de 1933 asesinabanse 14,25 personas por día. Aquí, en Galicia, esto nunca, en ningún momento, fue un exterminio, un objetivo político. Segundo, desde aquel momento, ya que hoy, desenvolvemos una campaña de propaganda permanente y constante para edulcorar y blanquear los durante todo ese tiempo. Una campaña que llegó a Teosanos Finais y a estertores del Franquismo, como aconteció en 1975 cuando asesinaron a Moncho Reboiras, a pocos metros de donde estamos hoy. Y lo tercero, que tiene que ver con esto, y que provoca que siga existiendo un medio y una violencia latente. En una sociedad, en un Estado que considera que votar o, o derecho de autodeterminación que puede tener cualquier colectivo cualquier apodo es un delito de secesión de se de se de se o tercero, tiene que ver con una idea que creo que está fundamental. Y el es que sea objetivo no era rematar cualquier sea objetivo. Era rematar con cualquier ideología política, rematar con organización civil de una sociedad que quería un futuro diferente. Asesinaron nacionalistas, asesinaron sindicalistas, asesinaron comunistas, asesinaron a cualquiera que dijera algo en contra de un resto que se justificó sobre la base de la barbarie e intolerable que a día de hoy se haga organizaciones políticas como Partido Popular que pretendan seguir justificando blanqueando lo que aconteceu a lo largo de todos estos años. Por eso estamos aquí, para poner un punto de inflexión para hacer que a partir de ahora sigamos construido un futuro sobre la verdad y siendo conscientes que tenga con para evitar que nada como esto de Colombia Muchas gracias por la invitación Buenos días costumbre de entrar en las redes sociales eh, habitualmente nos atrojamos 11 en Twitter posiblemente en una de las redes más activas y más felices que se denomina Reddit Top del o las frases más compartidas día de hoy, ¿eh? Arriba España. Canto uh, en distintas redes sociales, no topas, en distintas la copta, la copta. Estamos muy longe, muy longe, de tener una situación de normalidad democrática en este país, pero por resultó no está. Vimos estos días, frente a la derechita cobarde, que libertad o comunismo, que orden o democracia, democracia o orden. Y lo cierto que aquello que durante tantos años se creía conquistado, aquella lectura legítima de la historia se está cuestionando. Por eso creo que además de la esperanza, además de legitimar o que era un gobierno legítimo, sobre todo... Y por todo, por educación, es necesario actos como este o memoriales como que se pretende levantar. Porque no nos engañemos, se está dando lo que se denomina batalla cultural, que no es tampoco otra cosa que una revisión histórica, una revisión de la historia. Y e no estamos especialmente de creo que al revés, creo que ha avanzado en los últimos tiempos esa lectura casi de un alzamento, de un golpe justo frente a barbarie, comunista, nacionalista, socialista, anarquista, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, pues estamos en el chino, en el chino, por lo menos con el sitio público se trabaja duro para crear esa corriente, esa... Revisión histórica, pero creo que es hora de que como sociedades trabajemos también en aspectos como esta asuntanza de Oche, como ese memorial, para que quede claramente demostrado tal fue la dureza, la represión, los asesinatos de un régimen criminal. Nada más muchas gracias. Aprovechando la lista que se vaya a ver aquí, de todas las personas de esta tremenda lista que tenemos, que como decimos está incompleta porque la investigación continúa, le cedo de, a mí la palabra a Bernardo May, que se ha dado comienzo después de que fuera a decir la lectura, los nombres de, de todas estas personas que están aquí. en la Nomes que superan ya las mil personas. Hay dos días, en un fondo de Saromber, elaborado en Barcelona, en 1938, descubrí Nomes que, sin ter repasado, comprobé que no están en esta lista. Eh, quiere decir que la barbarie que empieza el Ferrol o 20 de Xuyu, con de no se sublevaron aquí, en 1936, y que no remató en el año 75, porque como cantó Víctor Manuel, Franco Morreu, pero muerto el perro, no se acabó con el rabia. duró más tiempo aún. Eh, Vayas a seguir este A mí corresponde iniciar eh, y darle paso a la siguiente persona que te voy El primero, por orden alfabético, <coughs> en un cronológico, en no un monumento, por cierto, está previsto, en no el proyecto que elaboramos sobre todo que lo entregamos, va para tres años, está previsto que los nombres, Adapta, es inicial y lugar. Aquí están solo los nombres. Avea López, Víctor. Avejón Bolsa, Constantino. Avelino Casteleiro, Ovidio. Abella Castro, María. Abella Castro, Víctor. Abella Fuentes, José Ramón. Abrodes Linares, José. Abrodes Rey, Alfonso. Abrodes Vidal, Pedro. Acevedo Parente, Francisco. A Costa Gómez, Juan. A Cuña Íñiguez, Gonzalo. Agras Fernández, Ramón. Agras López, José. Agras Pedreiro José, Alcántara Mejía Antonio, Alfonsín Millán Ramón, Allegue Allegue Adolfo, Allegue Caruncho Carlos, Allegue Iglesias Carlos, Allegue Regueira Manuel, Almazán Ramos Pedro, Albenar López Máximo, Alonso Carral José Alonso Piñón Francisco, Alonso Rival, José, Alonso Terqueiro Enrique, Álvarez Carreras David, Álvarez Domal Julio, Álvarez López Marcelino. Álvarez Pardo Rodríguez. Álvarez Porto Manuel. Amado Lago, Elvira. Amado Veiga, Elvira. Ambrosio Ordillo José. Alegilia Fernández, Francisco. Avenido Culto, Marcial. Amenidos Braje, Antonio. Avenido Rodríguez, José. Ana Guavarrena Ignacio, Inácio. José. Amenidos Loureiro, Lucía. Amenidos Perú José. Amenidos Teijeiro, Salvador. Amúsquia, Álvarez, Eduardo. Amenido Castro, Vicente. Amenido Pérez, Francisco. Santiago, Santiago, Santiago, Santiago, Santiago, Santiago, yo por tu Jesús, Ayala Victoria Federico, Azarola Gresillón Antonio, Balsa Iglesias José Seneno, Baltasar López Genaro, Baño Breares Daniel, Barañano Castaño Policarpo, Bárcena Montero Francisco, Barcia Casanova Francisco, Barcia Rodríguez Eduardo, Barcón Cánovas Francisco, Bargagontía Hernández José, Barge Leonardo Luis, Barreiro Lodeiro Jesús, Barreiro Rey Manuel recoy Rojas Félix. Manolo Monge pasa a continuación a Esta es una foto del alcalde Quintanilla. la próxima actuación que tengamos, el próximo acto, seguro que tenemos aquí decenas y decenas de fotos de personas asesinadas. Blanco Fernández Ignacio, Blanco García Oscar, Blanco Ibañez Jesús, Blanco Muñiz Antonio, Blanco Pérez José Alfredo, Vos Bautista, Vos Jaime, Vos Martínez Manuel, Vos a Pereira Constantino... Vaya a continuar. Carrascosa Grimaldos José, Carrillo Aparicio Juan. Carrillo Belillo Cristóbal, Corral Pérez Amando, Carro de Guas Castro Juan, Carro de Guas Castro Ramiro Isidoro, Artelle Sánchez Antonio, Caruncho Bergantiños Enrique, Caruncho Méndez... Iván Rivas Bailero, siguiente. Costa Romero, Juan. Mauriz, Luis. Ponce Fraguela, Vicente. Cristo Sueiras, José. Cristóbal Saavedra, Antonio. Cruz Mauriz, Gabriel. Cuadrado Sánchez, Fernando. Cuervo, Álvarez, Joaquín. Durán Soto, José. Echevarría Pérez, Ricardo. Eybe Vilar, Manuel. Eiras González, Julio. Eiroa Mosquera, José. Eiroa Mostera Luciano, Eitor Caínzo Antonio, Espada Mairena Lucas, Espada Penedo Cipriano, Espiñeira Blanco Tomás, Espiñeira Sisto Constantino, Espiñeira Vilariño Diego, Estevez Rodríguez Eulogio, Expósito Bella Santiago, Fabregado. Pasa siguiente lista con Blanco. Fernández Sánchez José. Fernández San Martín Manuel. Fernández Santiago José. Fernández Santiago José. Fernández Santos Miguel. Fernández Suárez José Vicente. Fernández Tenrey Teijairo Vicente. Fernández Valdés Cristino. Fernández Vázquez José. Fernández Lela Están. A continuación, Amada Neta y Amada García, va a continuar con eso. Galego Mera Ignacio, Gallego Abeledo Juan, Gallego Durán Antonio, Gallego Durán Manuel, Gallego Fernández Manuel, Gallego Méndez Manuel, Gallo Pérez José Carlos, Gancedo Martínez Víctor, García Castro Andrés, García Eiroa Santiago. Julia Díaz, vaya a continuar. González, González Jiménez, Estanislao, González Gudín, Salvador, González Gutiérrez, Manuel, González López, Massimino, González Martínez, Juan, González Pereira, Sebastián. González Pérez, Antonio. González Pérez, Jaime. González Rego, Fernando. González Rodríguez, Arturo. González.. Ángela pasa a continuación. Cosquechez, Lago Beceiro, José. Lago Chao, José. Lago Díaz, Jesús. Lamas López Ernesto. Lamas Serantes Manuel. Lamigueiro Fraguela José. Lamigueiro Luaces Vicente. Landeira Meneiros Avelino. Perdón, Maneiros Avelino. Lázaro Liso Alfonso. Va a ser agora Sabela Regueiro. El Sal, López Gonzalo López Pérez Manuel López Manuel López Manuel López Manuel López López Manuel López Y Ahora Alfonso López Manuel Leonardo, Martínez Pardo, Armando, Martínez Pedreira, Ricardo, Martínez Piñón Benigno. Martínez Porto, Andrés. Martínez Porto, José. Martínez Rey, Ángel. Martínez Rodríguez, Ramiro. Martínez Ruiz, Amador. Martínez Ceijairo, Enrique. Hasta continuación, José Ramírez. Real, Joaquín. More... Moreira González, Baldomero, Morgado González, Manuel. Morris Soriano, Carlos, Mosquera Hogando Manuel, Mosquera Vázquez, Dolores, Mosquera, Manuel, Moure Cigarrán, José, Mourente Bastida, Fernando, Mourente Romero, Avelino, Mourinho González, Dionisio, Muiño Castiñeiro, Francisco, Muiño Ramón, Santiago, Multa Fernández, Manuel, M María Ramírez. Niño Salgado Ramiro, Paz Abrodes Vicente, Paz Romeo Ramiro, Paz Teixeiro Benito, Paz Fernández Manuel, Pedreira Martínez Ángel, Pena Ares Miguel, Pena Iris Jesús, Pena Rodrigo. Al continuar, Pepe pedías Un momento, porque sé que nos equivocamos. Piñera, Piñera, Máximo, Piñón, Almazán, Antonio, Pita Armada, Antonio, Pita Armada, Luis, Pita Armada, Francisco, Pita Blanco Alejandro, Pita López, Gerardo, Pita Loreiro Santísimo, Pita Loreiro Manuel, Ramón de Gregorio, Ángel. Pita... Santiago Díaz vaya a continuar. Rey Iglesias, Juana María. Rey Mauricio, Marcelino. Rey Painceira, Miguel. Rey Payares, José. Rey Pena, Juan. Rey Pérez, Jesús. Rey Rodríguez, Amador. Rey Suárez, Ramón. Rey Vilar, Juan. Real Rivas, José. Rián de Castro, Antonio, Rico Coba. Suso sí, Bastogechea, va a continuar. Goldos Helpi, Ángel, Romal de Pietro, Juan, Romal de Tartos, José, Romero Buján, Vicente, Romero Candario, Armando, Romero Castro, Ramón, Romero Rodríguez, José, Romero Rodríguez, Rodrigo, Romero Rúa, Mercedes, Romero Soto, Antonio. Ahora sí, su Sas Alonso, Felipe. Sas Barros, Julio. Sebastián Cumba, José. Seco Franco, Joaquín. Sendón Sevane, José. Senra Martínez, Modesto. Sevane Golpe, Pedro. Vamos a continuar Rosacal. Eugenio, Vizoso Souto Jaime, Yáñez Pérez Reyes, Yáñez Quiza José, Yáñez Rey Manuel, Yáñez Santana Juan. Ah, perdón, yo soy la última. Les he escuchado a todos y, claro, he notado que las mujeres son apenas 15 o 16. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque cada mujer. Que se quedó viuda, que vio como asesinaban a su marido, a su hermano, a su hijo o a sus hijos, esa mujer queda muerta, está herida de muerte. Entonces son 1800 o 1900, no solo 15 mujeres. Y lo segundo. Esta ciudad tiene un problema económico, pero estoy observando que además tiene otro problema muy grande. Que despierte Ferrol, por favor, que es una vergüenza. Bien, para pechar esta listarse dramática, hubo ahí un trastoque. Se leo a última folla ahora, y se penúltima, o historiador que todos que trabajan se separan en su área. Aprovechando que es uno último, eh, voy a decir un par de dos más. Eh, este es acto, sobre todo, de conocimiento histórico. Eh, las cuestiones políticas, eh, siempre la historia de un lugar de debate político. Eh, eh, a raíz de este acto es el amor histórico, el reconocimiento de las víctimas de pedagogía, tecnología. Tecnología que es el refugio, refugio de la construcción comunitaria. Quería decir te, que se vieron, eh, nombres de galeristas, anarquistas de la izquierda republicana, de unión republicana, voluntarios oligaristas eh, de eh, Iván, Iván, Marcantábrico, una serie de muchos nombres de muchos de de varios partidos. Eh, tenemos también los nombres del alcalde de mi familia, que era el Partido Socialista, Sosolino de Tim Pimentado. En su nombre, el orcillo del de último alcalde republicano, Pablo Santa María, que era el hijo de Antonio Santa María. Y eh, bueno, eh, eso, puedo decir que, que no está a olado. De, este, de este, la construcción de este monumento está en contra. No se puede poner un de por fin. Pero los vientos de historia, los vientos del pueblo, Este acto podremos celebrar dentro de un año, dentro de dos. Podemos seguir, pero al final, eh, conseguiremos. Voy a leer con 901 o 950. Urdiaín y Rujo Legui, Tomás. Uriarte de Chandía, Leandro, José, Rey Torrente, Matías, Valle, Rey, Luis, Varela, Bolsa, José, Varela, Torral, Daniel. Para rematar, los amigos van a interpretar el mismo el maíz, los crear la una cosa, este es el primer acto que hacemos. para el mais, dentro de dos semanas hay empleo, vamos a intervir lo mismo, reivindicando que yo sí vamos a hacer ahí un colectivo entre todos. Agradecer vos a paciencia, el estar de pe, con que fai, sobre todo a si eh, ya tenemos preparadas más actividades, como decía Monfi, con fotos, pues ya otro día hablamos de eso, tenemos a fotos ya, eh, eh, únicamente que este es un punto de arranque, porque también tenemos otras ideas, pero que iríamos transmitiendo con fotos, vayamos a avanzar más, un poco